Sí, la policía les hace un llamado a José Miguel García, quien está siendo activamente buscado por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de haber matado a Miguel Ángel un hecho ocurrido en el municipio de Las Guaranas. Una vez más les exhortamos a José Miguel García que se entregue, ya que la policía está tras su búsqueda y sabemos que anda fuertemente armado.